Bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo algo un poco diferente y es que ayer terminó, ayer jueves, estamos a viernes, no sé cuándo se publicará esto, pero bueno Ayer terminó la Fashion Week en París de alta costura, de primavera-verano 2021 y la verdad es que tengo muchas cosas que contaros, así que no os perdáis el vídeo y, y vamos allá Antes que nada quiero dejar claro que lo que voy a hacer yo va a ser puntual es decir, yo como experta de moda que soy, voy a puntuarlos según pues, las características principales. Cada casa ha ido por un rumbo diferente, algunas han hecho fashion films, otras han hecho desfiles sin, sin audiencia y otras han hecho como por ejemplo Chanel, ha hecho desfiles eh, con invitadas especiales, las invitadas como más relevantes que, que tiene la casa. El barómetro que he utilizado ha sido mi experiencia en la moda personal, creatividad, así en reglas generales lo que puedo decir de esta Fashion Week es que ha estado marcada por los acontecimientos que estamos viviendo ahora mismo y que vivimos el año pasado, por lo que no esperaba menos porque creo que la, en la moda tiene que estar regida por las circunstancias y por el mundo que nos rodea, ¿no? Y no olvidarlo nunca. <risa> Algunas firmas lo que nos han hecho ha sido un fashion film o un desfile y explicándonos un poco el proceso creativo o el behind the scenes, cómo se cose cierta prenda o nos han, de nos han indicado detalles sobre todo de los, de los tejidos, de, de qué específico color o cuál es la, la gama de colores que han utilizado. Quiero también dejar claro que la alta costura es muy diferente al pret a La alta costura es algo que a lo mejor algunas de nosotras lo consideramos algo inalcanzable, pero el, al contrario de lo que podemos pensar todos, es algo mucho más íntimo, mucho más delicado, algo más personal, ¿no? Que tiene como más esa cercanía, esa, esa intimidad con el cliente o esa intimidad con, con la otra persona que lo está haciendo. Tiene mucho más de inspiratorio. Hello darkness, my old tiene mucho, tiene mucho más de inspiración, eh, está, está como, la inspiración está como mucho más cercana ¿no? a ese producto final que son los vestidos o lo, o lo que sea. ¿no? Pero de lo que sí me he dado cuenta en esta Paris Fashion Week es que la alta costura como nosotros lo, la teníamos eh, concebida en nuestra cabeza ha cambiado. Es una alta costura mucho más casual, lo que podemos llamar como una couture casual. Hablando de color, eh, lo que he visto ha sido paletas de color, colores pasteles, eh, muchos beige, muchos blancos y negros, sobre todo el color dorado. Lo hemos visto en Christopher Roland, lo hemos visto en Victor Rolf, lo hemos visto en Valentino, lo hemos visto en bastantes firmas. Y algo que he visto también bastante característico dentro de esta fa Paris Fashion Week es que está muy marcada por, por el, lo español. Creo que en estas últimas colecciones hemos visto bastante inspiración e influencia de lo español, de la cultura española, de esa mezcla que tenemos entre lo islámico, lo español y, y formando como esa tercera cultura, ¿no? Que luego os hablaré un poco más de los diseñadores que específicamente se han basado en esta cultura en esta influencia. ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, ¡vamos allá! En el primer ranking creo que tengo a dos como muy a la par. Es decir, eh, como he dicho antes, como he dicho en la introducción, la Paris Fashion Week en torno a la alta costura ha estado marcada como muy por el couture casual, ¿no? Que es eh, llevar como a la alta costura esas prendas que son mucho más eh, eh, ponibles, mucho más cómodas. Ha estado muy marcada por, por esas características, ¿no? La primera diseñadora de la que voy a hablar es Julie Delibrand. Y es que esta diseñadora para mí tiene un 6 seis, seis y medio, quizás porque a pesar de, de que me gusta la colección creo que no está marcada tanto como por la alta costura como a lo mejor deberían de ir. esta diseñadora nos presenta un fashion film en el que está protagonizado por la influencia y modelo Camille Rowe que por otro lado me, me encanta me encanta su, su estilo me encanta deberían de seguirla y nos abre el debate de qué ropa debemos llevar si estamos en casa no si estamos en este entonces, como yo digo, por ejemplo, si trabajas en casa, yo trabajo muchísimo en casa. Y hay veces que sí, puedes llevar ropa cómoda o ropa más oversize, pero llega un punto en que la ropa, la moda, sí que es importante. El vestirte como si fueras a la calle es importante para ti, para tu interior. Entonces, esto creo que es de lo que nos habla Julie de Libra. Vemos una colección que es divertida, llena de prendas vaporosas. Eh, estampados, prendas que ponemos justo a poner unas con otras, o cambiarlas o mezclarlas. Y ahí está el, el truco de reinventarse, ¿no? De reinventarse dentro de la industria de la moda y de la alta costura, pero al final trayéndola como a un marco un poco más pragmático. La siguiente firma que voy, de la que voy a hablar es Chanel. Y que le doy, pues es un 6, un 6 y medio. Yo tengo apuntado un 6 aquí. Pero es que no sé, me da pena. Todavía a lo mejor le doy un 6 y medio. Yo pensaba que tras la, el fallecimiento de carla Lagerfeld, Chanel iba como a vivir una reinvención, ¿no? Porque Chanel siempre ha sido una de las firmas o las casas que siempre conserva como esa misma esencia. Y eso es bueno y malo por otro lado. Porque sí que es difícil diferenciar entre... El público, ¿no? Entre el público, los compradores o quien sea que esté al otro lado, nos es difícil diferenciar entre temporadas. Yo en esta colección sí que he visto algo, una miajilla de cambio, ¿no? En, sobre todo en los estampados y en cómo esa inspiración, que son las flores, cambia la paleta de color ligeramente, pero no deja de carecer de ese hilo conductor que, por lo menos a mí eh, personalmente, me gusta ver en las colecciones. Mi siguiente diseñador es Pierre Paolo Piccioli para Valentino. Le doy un seis y medio también. Estoy dejando algo. A ver, no es casualidad. ¿eh? No es una colección que me transmita algo transgresor y que vaya con los acontecimientos o con lo que estamos viviendo, ¿no? Con la realidad. Por un lado o por otra. O nostálgica y y evacuadora o fiesta llena de color porque tenemos esa necesidad, ¿no? Estamos sufriendo la, la sociedad como un cambio en muchos aspectos, ¿no? Y, y hay muchos campos en los que nos podemos meter. Pero siempre hacer lo mismo que otras veces, pues dejando eso a un lado, sí que vemos algo innovador en la, en la firma. Es la incorporación de, del hombre no a los desfiles de Valentino. Es la primera vez que vemos hombres en la, y, y mujeres, ¿no? mezclados en el mismo desfile. Con Valentino estamos ante una casa de alta costura. ¿Pero qué pasa? Que sí que se ha amoldado un poco a este, a este cambio ¿no? en, de esta sociedad. Sí que vemos esas prendas, pero como llevada a esta nueva normalidad. Eso quiere decir que nos encontramos con prendas con capuchas, con camisetas y con jerseys, por ejemplo, que es todo lo contrario a, a esas colecciones anteriores ¿no? que nos encontrábamos de, de Pierpaolo y bueno de valentino siguiente diseñador que nos presenta un fashion film y que le doy un 7,5 es alexander Bouchier. en este fashion film sí que nos encontramos pues una fiesta no una fiesta que, eh, que nos puede llevar a una fiesta por ejemplo en los años 80 o en los años del disco de, de los años de final de los años 70 en las que podíamos ver a las más grandiosas actrices y cantantes como Cher, por ejemplo, en el Estudio 54. Nos encontramos construcciones de prendas bastante grandes y bastante voluminosas. Otras de repente se, se cierran y nos evocan como a una bola de discoteca. Una vez más estamos hablando de lo que os decía antes, ¿no? Darle al público donde más a lo mejor le duele, que es el, las ganas de fiesta o las ganas de bailar y abrazarse y estar bailando con, con tus amigos en una discoteca y pasártelo maravillosamente. En la colección de Armani vemos un desfile, un desfile sin gente, eh, llamado mayo a Milano, en el que los colores primordiales son los grises, una tonalidad, una, una franja de grises bastante, bastante grande. Muchos cristales que evocan a lo mejor a las cascadas de Milán. Y bueno, todos esos grises, todas esas texturas están influenciadas por ese, por ese retorno a, a Milán y el verlo tan vacío y tan desnudo. ¿no? En general, tonos fríos, eh, cosa que por otro lado no es nada diferente en las colecciones de Armani, tanto de una como de otra, que nos evocan como a esa porcelana o a esos mármoles de los edificios en Milán. Y por último algo que sí que continúa son las chaquetas con hombros en pagoda y esa influencia renacentista que podemos ver también en esos vestidos. El siguiente Gian Battista Vali que a pesar de que me, me gusta bastante la colección, se va repitiendo, por eso tiene esa nota. Creo ver algunas influencias de diseñadores españoles como pueden ser Palomo Spain o María Escoté. Cuando lo vi me dio esa sensación y luego lo confirmé haciendo la investigación de la inspiración de, del diseñador. Sí que vemos ese concepto de la cultura española y de, de la influencia tanto en la música como en esos polantes en los colores y en, las, y en los estampados. Este fashion film sí que me parece inspirador porque aparte de la modelo ¿no? caminando y bailando con ese bailarín que parece de danza clásica al lado nos ponen como unos vídeos que son la inspiración directa o de ese look o de la colección en en general. Y vemos caballos, vemos calles empedradas, vemos edificios de estilo muvejar ¿Y qué es eso? Pues no es otra que la ciudad de Sevilla. La ciudad de Sevilla es la, en la que inspiró ¿no? a, a Jean-Baptiste Bali para, para realizar esta colección. Y es que según él, los, los cortes de los vestidos son los cortes que vemos en los vestidos de gitana. Creo que era el segundo que bueno, lo pongo por aquí. Que sería un de un estilo de gitana el estilo canastero. Y luego vemos también todo ese arte tanto en la morfología, tanto en el corte, en la silueta, como en los estampados, en los que mezcla los lunares más grandes, más pequeños, en distintos colores. Entonces, eh, en resumidas cuentas, a mí esta colección me gusta mucho, pero sí que dentro de la morfología de jean Vale Valle. No encuentro nada nuevo. Sí, hablan de la cultura española, hablan de, de algo que está resurgiendo, pero que ese lenguaje ya, ya lo hemos usado bastante nuestro país y no ha tenido tanta repercusión, ¿no? En palabras del diseñador, el momento que estamos viviendo trata sobre unirnos entre culturas. Y Sevilla es una ciudad donde la cultura española e islámica se mezclan creando una tercera cultura. Hay mucha gente que en este país no se cree que, que tengamos una mezcla racial de, no sé, de ya no de dos, sino de, de tres, de cuatro, de cinco y de seis, porque aquí ha pasado todo. Mío. Vaya. y hay una cosa que dice que me parece muy bonita porque un vestido concebido en Sevilla de la mente de un romano fabricado en París lo puede llevar una persona en China y es que eso es la moda, el mezclar no ese melting pot de, de, de distintas culturas y de distintos mestizajes a ver, los siguientes son unos diseñadores que a mí me encantan, que me parecen súper que me parecen lo más, lo más y les pongo un 7,5 Víctor and Rolf <risa> Son uno de mis diseñadores favoritos. Y le pongo esa nota por lo siguiente. Es una marca en sí bastante diferente, ¿no? A lo que podemos quizá ver en las otras, ¿no? Víctor Al Rolf se caracterizan por construir y concepcionar siluetas gigantesca, introducir mensajes dentro de sus vestidos, se caracterizan por ser transgresores, atrevidos, pero esta colección, como en muchas de las anteriores, está llena de lazos, de volantes, cosa que es bastante habitual y cosa que será tendencia esta primavera-verano. Y algo bastante habitual y que es un poco repetitivo, es el conjunto de falda y top ya hemos visto también en Valentino y, y en Gian Battista esa colección que por otro lado es muy crafty ¿no? que dicen los anglosajones muy eh, hecha por ti misma hecha a mano con lazos puestos de aquella manera como muy de manualidad ¿no? ellos definen esto como como una couture como una fiesta de la alta costura pero una rave una rave que, está en, en, que se sitúa en un sitio que es una antigua fábrica de municiones de la, de la Guerra Fría, en contraposición a su antigua colección, que si no me equivoco estaba como un poco influenciada con la crisis sanitaria, ¿no? eh, en esta quieren pues todo lo contrario, marcar una fiesta, como lo que se ha dicho antes de Alexandre Boutier, como darnos ganas de, de esa fiesta, ¿no? de esa fiesta en la que primordia el color y, y la locura eh, dentro de ese espacio. Con el siguiente diseñador que es Estefan Roland, que le pongo un y medio, vemos también esa influencia española ¿no? de ese siglo de oro que, que, por otro lado, en la historia de la moda fue bastante importante, el siglo de oro español, en el siglo XVII con Felipe II, esos colores que primordiaban en, en, en ese siglo de oro que era el dorado y el negro. ¿no? La colección eh, se nos presenta de la mano de, pues una vez más, una de las musas de de Estefan Rolland que es Nieves Álvarez un binomio para mí perfecto dentro de la alta costura, estefan roland es un maestro dicho esto, la influencia que, que tiene ¿no? una vez más es la, es la cultura española, esa cultura española que os, de la que os he hablado y que se nos presenta ese desfile de la mano de Nieves Álvarez y de el, el embrujo el, y también con una canción con una, con una sintonía y también con una sinfonía cosa vamos a aclararnos esto es una de las mejores obras de la música clásica española y es el amor brujo de manuel de falla qué pasa que esto es un ballet con cante hondo, una de las cosas más extraordinarias que tiene nuestro país por lo tanto eh, pues eso que, que es que no me aclaraba hija pues esa influencia española yo diría también un poco de Velázquez. Algunos vestidos que nos no pueden evocar, nos pueden recordar a las meninas, ¿no? Con esa, con esa silueta, con ese panier. Y bueno, ¿qué voy a decir de Roland? Eh, siempre conserva la misma esencia, pero creo que es una conserva mucho más elegante. Refinado a la hora de realizar las estructuras de sus vestidos. Y es que son tan bonitos. Es que <ríe> son muy bonitos.